Hola, ¿qué tal, amigos bienvenidos a mi canal Creaciones Betina. Hoy les voy a enseñar esta hermosa tarjeta para que sorprendas a tu pareja. Qué lindo es demostrarle a tu pareja lo mucho que la amas con bellas palabras que expresen todo lo que sientes por él o ella. Amigos, recuerden que esta tarjeta la pueden personalizar para la ocasión que necesiten: cumpleaños, aniversario, amistad, meses. Espero les guste. Ahora vamos con el paso a paso. En cartulina corta un rectángulo de 47 por 69 centímetros y vas a doblar en la mitad vamos a cortar con esta mitad vamos a doblar así y vamos a doblar esta parte ahora vas a tomar una cartulina de 12 centímetros de ancha por este largo y vamos a pegar acá, nos quedaría así de nuevo cogemos una cartulina de 13 centímetros y la vamos a pegar así que quede encima un centímetro más o menos la vamos a doblar así aplicamos silicona líquida y pegamos Nos quedaría así al abrir. Vamos a dibujar un corazón y cortamos. Nos quedaría así. Vamos a abrir acá y abrimos así. Ahora vamos a tomar un papel regalo con imágenes. Que ya las he recortado como pueden ver. Y vamos a coger el corazón y vamos a pintar los bordes. Con este marcador negro vamos a hacer unas pequeñas bolitas o punticos para decorar. Nos quedaría así. Ahora las imágenes, acá le corté esta parte de esta imagen y voy a cortar esta parte acá, la entrada del corazón y vamos a pegar acá también corazones, estrellita en papel decorativo de 20 x 24 centímetros vamos a cortar un corazón que más adelante vamos a utilizar ahora con este marcador blanco voy a resaltar acá esta parte y vamos a copiar un mensaje acá Para ti con amor Con marcador amarillo es un marcador gráfico de marca Doricolor. Color Voy a repasar de nuevo Esta frase Igual lo voy a hacer con marcador negro Para que se vea más Y acá voy a hacer unos punticos con marcador blanco, ustedes pueden hacerlo si quieren con corrector líquido, nos quedaría así. Acá abriría así esta frase, para ti con amor. Volví, la hice y acá repasé con negro, pegué estas imágenes y pegué estas otras imágenes pegué corazones acá en esta parte pegué el corazón con el papel decorativo que cortamos y corté este conejito para acá voy a decorar, a repasar estos corazones para que se vean más y acá vamos a copiar la frase que deseen por ti yo me derrito y tú lo sabes gracias por esos abrazos y besitos que me das cada que te los pido Conoces mis defectos y yo los tuyos. Eso es lo más bonito de nuestro amor. Acá voy a copiar igual otro mensaje. Tengo que confesar. ¿Qué eres? lo que siempre soñé acabo de repasar con marcador negro para que se vea más Solo hace falta una cosa, que sea el primer día del resto de mi vida contigo. Hasta que seamos viejitos. Ahora vamos a hacer el sobre. vas a tomar cartulina blanca. Vamos a cortar un rectángulo de 47 por 68 centímetros y vamos a doblar en la mitad. Acá en estos dos lados vamos a medir 2 centímetros y en esta parte vamos a medir 1 centímetro. la parte inferior vamos a doblar y vamos a pegar así. quedaría así. En esta parte vamos a medir 10 centímetros. Voy a hacerlo con la tijera para luego doblar más fácil. Vamos a cortar dos corazones, que sería para pegar uno acá y el otro así, en esta parte. quedaría así terminamos estoy segura que quien regales esta la tarjeta más linda le va a encantar así que si te gustó regálame un like compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal